Bienvenidos, estamos recorriendo eh, el centro de Quevedo, conociendo un poco los detallitos por el día de San Valentín. Nos ha sorprendido mucho el tema de los ramos, el tema de los recuerdos. Y aquí nos encontramos con eh, Jesse, ¿no? Jessy que nos va a comentar un poco, bueno, cómo están los precios, cuáles son esos detalles más predilectos, más preferidos para, para la ciudadanía, ¿no? Para regalar este día por San Valentín. Ya, listo, muy buenas Buenos días señorita, se encuentran aquí en el local Fresh Flower ubicado en el centro de Quevedo, en la calle Bolívar entre décima y décima primera, en este San Valentín para todos nuestros clientes tenemos disponibilidad de arreglos florales, arreglos personalizados, vamos a encontrar arreglos desde 10 dólares que son los modelitos que tenemos en la parte de acá abajo, tenemos así modelitos en forma de corazón eh, de varios precios, estos le salen en 20, los grandes en 30, tenemos modelitos en Flower Box que le salen en 15 dólares, todos estos llevan lo que es un globito de te amo, te quiero o feliz día, que le viene incluido con el valor, eso es un eh, adicional que nosotros le obsequiamos. De ahí también tenemos lo que son, ahora si desea solamente por unidades o algo más pequeño, también tenemos lo que son ramitos así de 8 dolaritos, que vienen personalizados igual con una pequeña frase, y en lo que es gama de arreglos, usted puede pasar por acá, tenemos ya lo que es todos los arreglos que estamos preparando para esta fecha, para que nuestros clientes vengan y puedan ah, escoger a su gusto. Diferentes variedades, ¿no? Claro, tenemos variedades tanto en flores, también tenemos lo que son modelitos con, fru con, perdón, con globos, con dulces, con almohaditas, tenemos lo que es una gama muy alta en peluches también, por ejemplo, por eso tenemos tres locales en el cual van a encontrar una variedad extensa para que ustedes puedan... Escogemos los paquetes. ¿no? Estos son los paquetes de flores. Por ejemplo, en esta fecha siempre sube un poquito más lo que son las rosas, debido a la demanda, no solamente por por nosotros, sino también por otros países que también exportamos bastante de hecho Ecuador. Decían que, decían que como 2.500 tonel, tonel, tonel, toneladas, toneladas perdón, mm -hmm. 2.500 toneladas no, no, no se exportaron aquí de, eh, Hubo pero... una, unos percances eh, según tengo entendido a nivel de fincas también por el clima, porque la flor eh, la flor que nosotros exportamos debe ser de calidad, entonces siempre cuando hay alguna enfermedad en la flor, esa mercadería como que se, se, se queda, se rechaza entonces siempre hay ese tipo de problemas pero bueno, eso casi no nos compete mucho a nosotros, abieros y aéreos claro, pero de todas maneras los precios igual eh, suben de todas maneras es que por ejemplo a nivel mundial el día de San Valentín es una fecha que se celebra a lo grande obviamente no o sea, el Día del Amor no solamente es un día, ¿no? Siempre tenemos que expresar el amor que sentimos por esa persona especial, pero es una fecha muy importante, exactamente, la tradición. Entonces, si sí, el costo de las flores para esta fecha, lo que es en bonches tenemos a partir de 10 dólares, eh, lo que son, de ahí ramitos sí, tenemos a partir de 5 dólares, lo que son ramitos de mano, en el cual igual viene una variedad, porque vienen girasoles, florcitas, viene astromelia, bueno, es un ramo primaveral porque tenemos una, una gran variedad de flores, ¿no? De en lo que son arreglos florales, como usted puede ver, tenemos una igual gran variedad, en lo que son solo flores o si gusta ya hay, hay algunas personas que no, ya no le llaman mucho la atención las flores, entonces tenemos ya lo que son modelitos como que más dulceros, cajitas felices... O solo peluchitos. Ahora, si gusta, por ejemplo, en el local de Acalado, mantenemos ya lo que es la personalización. Ahorita estamos eh, utilizando ya lo que son cajitas personalizadas con fotografías, tazas, almohadas. Eso ya es un detalle más único y exclusivo, ¿no? Porque va directamente dirigido para la persona y es algo que no se repite, básicamente. La, la roja, las rojas son las más apetecidas, ¿no? Eh, más? Sí, el color rojo en rosas es el más apetecido, aunque de hecho el ¿Son color más rojo... Es... O son más eh, o sea, la verdad en sí, todo el, todos los tonos de rosa salen en esta época Pero el rojo es el que más llama la atención porque el rojo significa amor Aunque de hecho el rosado es amor, en colores el rosado es amor y el rojo es pasión sí, Pero, sabíamos. ajá, exacto, es una, un pequeño detalle De ahí por rosa, ejemplo también sí. los girasoles De hecho los girasoles también es algo que combina bastante con la rosa Porque también es algo que se pide mucho en esta época De hecho girasoles también hay una gran demanda en lo que son girasoles ¿Por qué por paquete? ¿Cómo compran? ¿Cuánto les salen a ustedes? ¿Cuántas rosas les vienen a ustedes? Eh, nosotros no, nosotros compramos. A ver, ¿cómo le digo? Sí, a ver, las flores vienen de varias provincias de la sierra, traemos de la tacunga, de amaguaña, traemos flor de tabacundo, cayambe, eh, tenemos flor del quinche, guayabamba, Ascasubi. son los lugares donde tienen, se concentran las fincas de lo que son las, las flores, nosotros no compramos por paquetes ni nada de eso, nosotros compramos por bultos, que es diferente, o sea, no, eso casi no le podría explicar por qué, es ya otra materia diferente a la que nosotros tenemos claro, aquí. Se, se, le, nivel, se elevan los precios eh, en, esta, en esta época claro, no los cultos, ¿eh? sí, exactamente la, Los precios a nivel nacional, como le dije Se elevan por la demanda, porque no solamente Se queda aquí la flor, sino que también se exporta sí. Entonces, de hecho, la, la flor vino ya A tener un poquito de escasez Ya hace un mes atrás Porque las plantaciones normalmente pinchan La planta Para que se produzca mayor producción En esta época Entonces, sí. eso también sí. el, Cuando hay escasez de flor, también se oferta y bueno pues Ojo, exactamente. Bueno, bueno, ahí está la información, amigos, para aquellos detallitos de personas ¿no? que les gustan dar ese detalle muy importante por el Día de San Valentín. También me comentó que había personalizados, ¿no? En precio... Sí, presto, de parte de bueno. de acá, exactamente, podemos... Este es el local en el que vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con flores. Ahora en, este, en nuestro local tenemos tres locales a disposición de nuestros clientes, en el cual, como les dije, van a encontrar una gran variedad. Aquí ya manejamos lo que son flores eternas. ...que son una flor natural que llevan un proceso de eternización... ...tienen una duración de 3 a 5 años... ...aquí ya manejamos ya lo que son detallitos únicos... ...diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ya lo que son detallitos con peluches... ...la pareja de los abuelitos... ...que es una pareja muy icónica para esta fecha... ...de hecho... ...ajá, exactamente, manejamos lo que son arreglos con fresas y chocolates... ...por ejemplo, el modelito de acá, caballero... ...maneja lo que es ya fresas chocolatadas... ...podemos personalizar nombres en las fresitas... Alguna imagen, lleva lo que son ferreros, tenemos arreglos ya con peluchitos. Aquí manejamos ya lo que es más dulces, por ejemplo el modelito de acá. Manejamos un modelo que lleva un portarretrato personalizado. Como le dije, aquí es más la personalización porque es un detalle único y más que todo que le perdura. Aparte que las flores tienen su tiempo de vida, pero viene un detallito adicional que ya le queda como recuerdo. no ¿Qué precios los precios eh, oscilan, en, los, ¿no? que, en los precios que son detalles personalizados como son las cajitas felices igual tenemos desde 10 dólares los modelitos de 10 dólares son todos los que están en la parte de acá que llevan? Lo que es peluchito, dulces, globito personalizado. En el globito igual se le personaliza la frase que usted desee. De ahí lo que son peluchitos pequeños tenemos a partir de 5 dólares. Tenemos peluchitos gigantes, grandes, que llegan a tener el precio hasta de 150 dólares porque son unos peluches que miden 2 metros. Bueno, hay Mil maneras para mostrar que quieres a alguien, ¿no? Muchas maneras y muchos detalles, amigos, para que ustedes en Día de San Valentín sí. puedan... Eh, puedan venir a, a comprar y, y bueno entregarle no ya sea a tu pareja, a tu mamá, a tu hermano, a cualquiera, no, amigos, porque también es el día de la amistad claro. y el amor también se, se da a conocer y se expresa también en diferentes eh, bueno, miembros de la familia, amigos y pareja. ¿no? Amigos, es la información que queremos dar, así que no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales al día, al y muchas gracias por estar sintonizados. Gracias.